Hola, ¿qué tal, gentes bonitas del Internet que escuchan semana a semana esto que es Nada es Original, el podcast más pirata de las redes? Eh, pues eh, me da mucho gusto estar en una emisión más, que además es la número 99, así como la 99 del superagente 86. Entonces, eh, pues eh, estamos muy, muy contentos porque ahora vamos a tener un programa extraordinario, un programa eh, pues con, con, muchas, eh, con muchos puntos de vista, que además yo diría que ya es un clásico de temporada, porque pues eh, es, es, eh, eh, es la antesala a, a, lo que, a lo que viene en la decimosegunda edición del de Festival Ultracinema, y por ello, pues, eh, tengo el gusto también de, pre de presentar a mi son a sacador amigo, mucha ¿cómo estás? Maestro Bunt, muy bien, muy bien acá en el calorcito de Tepos, pues, no, no quiero pensar lo que estamos pasando en esos lugares donde hace frío Pero bueno, sí, qué bueno que dices que es el Festival Ultracinema, porque luego hay gente que ni se entera que el podcast es del Festival Ultracinema No digo nombres, porque bueno <risa> en fin, chiste local, perdón. Bienvenidos a nuestros invitados y gracias Maestro Bum bon, por invitarme a su este programa. Y pues eh, tenemos también la presencia de Carla González Treviño, que también nos acompaña el día de hoy. Hola Carla, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Pues bienvenidos a todos. Este, y Pues aquí igual... Para hablar de del festival. <risa> y pues, Ay, te eh, quiero, Carlita. Está. Te quiero. Te quiero, Carlita. Bueno, pues este, un saludo a cada cada uno de los que está acá. Y, pues, continuemos. Eh, pues muchos muchos eh, muy muy bienvenidos sean. Eh. Pues sí, efectivamente vamos a tener un programa en el que vamos a hablar acerca de lo que viene en el festival. Por eso digo que es un clásico de temporada y tenemos la presencia de Alegra Hangen. Hola Alegra, ¿cómo estás? Tenemos también la presencia de mi tocayo admirado y querido Antonio Arango. Hola Antonio, ¿cómo estás? Saludos, querido tocayo. Eh, todos a todos. El, el maestro Pablo Romo, eh, llamado Eddie, que el colmo sería que sea un mal editor. No, no, bueno, no, no, no, no, bueno, ahí cuando, cuando lo edite le voy a poner unos tambores ahí de eso, sí. eso estaría sensacional. Eso estaría sensacional. Y, y llega a nosotros también Yadira Gutiérrez, desde el norte llega. de la República llega. Yadira, ¿cómo estás? Eso sí hace, me mucho, gustó. hace mucho no, no platicamos, qué bueno que estás por aquí también. Y pues eh, todos nosotros pues, eh, nos une eh, no solo una amistad y una admiración, sino también el hecho de que somos parte de la familia ultracinematográfica. Entonces, pues estamos aquí justamente para platicar acerca de, de, del, del tema en, en, en particular, del tema que, que sobre el cual eh, tra, trata esta edición del festival, que es un tema harto, harto interesante, que yo creo que falta muchísimo eh, explorar y conocer eh, que es justamente el afrofuturismo, y en general pues vamos a hablar acerca de lo que viene en el festival. Pues sí, Maestro mundo dices bien, eh, esta edición ya está abierta la convocatoria, antes de que se nos olvide, la convocatoria para la edición número 12 que está, tiene esta, este eh, guiño hacia el afrofuturismo, pues ya está abierta, pueden enviarnos sus películas, aprovechen ahorita que... Que está de oferta <risa> y este y bueno pues vamos a la verdad estamos muy contentos por por esta esta apertura de la nueva edición no sabemos qué nos depara el futuro pero bueno nosotros siempre con la mejor intención de, de, de presentar pues un festival modesto en cuanto a su a su eh, pues, así con los recursos con lo que, con lo, que los, lo hacemos pero siempre profesional ¿no? la verdad es que la les compartí hace poco a los, aquí a mis, mis amigos, los curadores, una reseña que nos dejaron, que, o sea, la gente, la gente se da cuenta, ¿no? Cuando, cuando tú haces las cosas con, con amor, con honestidad y, y con ganas de, de que sucedan las cosas. Entonces eso pues nos, nos nutre un poco, ¿no? Y pues aquí con los, la verdad es, con los personajes profesionales, con los que nos rodeamos, pues siempre, siempre da gusto trabajar. Y pues sí, no sé, eh, yo, igual, del afrofuturismo, pues, pues estamos también tratando de, de terminar de entender un poco qué va a mí, lo que yo les, les platicaba, le platicaba a Antonio, lo que me ha parecido Antonio Arango, cuando empezamos a platicar esto, me parece una cosa fascinante, ¿no? O sea, tuve la, la, la oportunidad de, de vivirlo eh, cual, tal cual en, en, en Senegal, cuando andaba, anduve por allá, y... Todo la cuestión estética, la cuestión musical, la cuestión eh, de literatura que también he estado investigando es, uh -huh. es, es brutal, ¿no? O sea, en la cuestión de la ciencia ficción. De hecho, ya por ahí me conseguí algunos libros que, que, que están como que re, me recomendaron. Muy, muy, muy intenso, muy interesante y pues del cual conocemos muy poco de este lado, ¿no? O sea, sabemos que en México tenemos esta tercera raíz eh, y que incluso también le ha costado trabajo, ¿no? Que haya. Apertura para ser exhibido este cine, para, o sea, como que siempre con, el, con el, la onda de que, bueno, ahí van los, los, los mestizos, los antropólogos mestizos a estudiar, pues por ahí hay, a, a lo mejor hay trabajos, no lo sé, pero con, con, con, con el paso del tiempo también han ido cambiando estas ideas y está este estímulo del IMCINE, ¿no? El ECAM, que incluye a las comunidades afrodescendientes, desconozco si, si hay si sí, hay trabajos, ¿no? Como que siento que se han recargado un poco más en la cuestión indígena, porque pues es lo que más, eh, la, la población más grande, pues digamos, de esas, de, de, dentro de ese rango, pero, pero bueno, ya iremos a ir desmenuzando también un poco el tema de, de afrofuturismo que, que insisto, me, simplemente la cuestión estética nos, nos pareció muy interesante, pues aprovechar la, la posibilidad para conocernos, para nutrirnos un poquito antes de, de entrar al aire les decía, ojalá que nos lleguen muchas películas a mejor, futuristas porque esas van a ser las, las, las mis preferidas. Pero bueno, no sé si alguno de los, de los invitados, que no son invitados, que son este, gente de casa, ahora ahora sí, pues eh, venimos con, con toda la plana mayor del, del festival. No sé si alguno de ustedes nos quiere contar sus expectativas sobre esta edición, no sé, que quieran, por ahí, por ahí empezamos. Bueno, yo voy. Yo estoy muy contenta de venir a celebrar los dos años del podcast Más Pirata de las Redes y estoy muy emocionada de que tal vez estuve, que en, en el capítulo 9, creo que fue el primero en el que estuve y ahora estamos en el 99. ¡Qué así ¡Qué bueno que lo mencionaste! Teníamos que decir que este es el capítulo de celebración de los dos años. Qué bueno que te conoces, Yadira. Sí, de hecho, Yadira nos nos acompañó en algunas de las primeras temporadas del, del podcast como conductora hasta que su trabajo pues le requirió, le requirió pero Yadira. bueno, perdón, Yadira, continúa. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, pues no, pues estamos de, de manteles largos. Ya voy a sacar el tepache aquí para, para celebrar con ustedes. Está bueno, está bueno. Pues no sé por qué tan callados, chavos, pues digo, o sea, este es su momento. Eso. Bueno, eh, amigo, yo estoy, yo creo que comparto también con Alegre y también con Pablo, me imagino. Hemos tenido algunas pláticas sobre, sobre este, esta edición del festival y pues estamos emocionados. Eh, muy a la expectativa de, de, de, de los trabajos que puedan llegar, francamente. Sobre todo porque me parece que estamos tomando una ruta, pues, poco... en un festival, digo, de, de este lado, pues poco, poco conocida, ¿no? Entonces, este, pues eso es lo que tengo ahorita, mucha emoción por saber y conocer qué es lo que puede llegar, qué se puede presentar, qué, qué inquietudes van a, van a llegar y sobre todo en un sentido contemporáneo, porque bueno, el afrofuturismo pues más o menos hemos estado conociéndolo, hemos, lo hemos tocado, hemos platicado ahorita de algunas cosas, de música sobre todo, pero eh, eh, algunas películas, pero no sé, eh, francamente actualmente qué se es esté gestando, qué... Es, qué, qué qué rumbo, qué línea esté tomando este, de manera contemporánea, ¿no? Y pues es eso, anim este, emoción, muy animado por lo que, lo que pueda presentarse en este festival. Y bueno, y también las actividades que, que, que estamos planeando paralelas, ¿no? Para llevar este alrededor de, de, de este concepto. Sí, justo sí, coincido muchísimo con eso eh, y me emociona mucho ver las colaboraciones posibles que podemos sacar, ¿no? porque siento que la idea de afrofuturismo afrofutu eh, en general pues es como sacar nuevas historias ¿no? y cuáles son las nuevas colaboraciones, nuevas historias que podemos sacar. Eh, eh, con otros festivales, con otros eh, realizadores de cine que, con quienes no hemos trabajado antes, con justo los programas que menciona Antonio, pues todo eso me... Este, siento que hay nuevos futuros para otros cinemas también. Sí, sobre todo lo que platicamos un poquito antes de, de entrar al aire alegre, que de repente la... la lo que busca, lo que encuentra uno de información sobre afroturismo, se, se, eh, se atreven a decir que eh, el, uno de los máximos representantes en, cu en cuanto a cuestión de cine es Black Panther, ¿no? Y sí. no, la neta no, sí. la neta es que hay un camino ahí, increíble recorrido de gente que ha hecho cosas, este, pues con mucho menos recursos, pero con mucha más, este, eh, mucha más gracia, ¿no? Eh, me atrevería a decir... Pero sí, no, no, y, y que desafortunadamente por este lado del charco, pues no, no nos llega, ¿no? Así nada más ahora sí que no, no, nos lo dan a oler con cuestiones como esa, que, que sí, bueno, pues sí pone pone el, el, el asunto en, en la mesa, ¿no? De, de recrear un, un, un mundo, un futuro eh, afrocentrado, ¿no? Como para darles un papel preponderante, que es básicamente lo un poco la, la, la cómo se gesta el el, el asunto, pero pues no, nosotros o sea, de repente nos queda nos queda corto por por esta esta tercera raíz que de la que hablábamos, que es importantísima, se han, se han gestado eh, cuestiones culturales a lo largo de las, principalmente en las costas, tanto de de Guerrero como de Veracruz. Pero pues de repente no hay espacio, ¿no? para para poder conocerlas, ¿no? O sea, ni nosotros mismos conocemos eso, entonces bueno. Aspiramos a esta, a, con esta apertura que me encantó lo que, lo, lo, el concepto de que no, no lo había yo pensado así, la diáspora africana, ¿no? O sea, en realidad hay, eh, porque no está cerrado, no está cerrada la, la, la categoría a gente que produce cosas en África, hay gente que, que tiene raíces afro, africanas, en, to, en México, en todos lados, y, y eso creo que puede ser súper interesante esta mezcla de. De saberes, de, de, de, saber, de, de conoceres, de, de cuestiones pues Ya, ya se me hace agua la boca nada más De, de, de, de imaginar las cosas que, que, que nos pueden mandar Pero bueno, tú precisamente andas por allá en, en Veracruz, Pablo Tú a lo mejor lo tienes un poco más y Sí, este, bueno, no sé tampoco más claro ni nada Lo que, lo que sí tenemos aquí es este, Yo ahorita estoy en Córdoba eh, Y justo aquí a en escasos 40 kilómetros está el municipio de Yanga, ¿no? que es este, pues el primer pueblo libre de América, es justo el, el negro Yanga, como le decían, el emperador Yanga, quien, quien genera la primera rebelión contra este, digamos, la monarquía española que se había instaurado en México. Y bueno, pues eso está aquí muy cerca, y sí, efectivamente, la presencia de, de, de lo afro, de la negritud, este, en todas estas zonas es como muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, este, pues hay muchas manifestaciones culturales que aunque no han sido reconocidas como, como propiamente afro, justo por todo este mestizaje, este, tienen una presencia justo de lo afro muy marcada, ¿no? Entre ellas el son jarocho, ¿no? Que siempre sea ahí ahí como... como disfrazado un poco por toda esta mezcla que tiene con lo español, lo europeo, pero que evidentemente la presencia afro es muy fuerte, ¿no? Y en general, este, me parece que en todo Veracruz, o sea, hay muchos lugares aquí como Mandinga, Coyolillo, Almolonga, mu muchos muchos municipios que tienen nombres que evidentemente proceden de que tienen un origen afro, ¿no? Y, y yo creo que es toda la costa de, del Golfo, ¿no? O sea, en Campeche, en Tabasco, hay mucha presencia afro, justo en Yucatán también, ¿no? Entonces, este, y, y hasta donde yo entiendo, pues, está ligado también, al menos aquí en Veracruz, a partir de lo que es justo el puerto de Veracruz para abajo, es, pues, el territorio es básicamente pura siembra de caña de azúcar, ¿no? Y, y, y la llegada de... de de los africanos aquí a, a, a México tenía mucho que ver justo con, con el trabajo en los ingenios azucareros, ¿no? Y, y en los trapiches y todo eso, y, y es justo por eso que, que hay mucha presencia acá, ¿no? Y yo creo que desde hace muchísimo tiempo se están gestando muchas manifestaciones culturales de, de, derivadas de esta presencia que no han sido reconocidas, o que hasta hace muy poco empiezan a ser reconocidas como con un ingrediente afro bien potente, ¿no? Pero me parece que aquí sí todos estamos mezclados y, y, y, y, es, y es importante dar ese reconocimiento a, a las contribuciones culturales, políticas y sociales que, que hicieron estos grupos y han hecho y siguen haciendo por siglos, ¿no? Sí, y pues igual hacer un a, a aprovechar ahorita que, que lo dices Pablo, me, me quedé pensando que es justo de las cosas que, que platicábamos con Arango, con Antonio Arango y con Raquel Schaefer, que nos, nos guió un poco en este, que es una especialista, es portuguesa, ¿verdad, Antonio? Este, es una especialista portuguesa que nos, que nos guió un poquito como para pensarle. Que, que bueno pues ninguno de nosotros al menos no, yo no sé si alguno se identifique como afrodescendiente pero ninguno de los de los de, los, de la gente del equipo no, nos identificamos como tal y cómo plantear esto pues sin sin, sin, sin, sin que pareciera como apropiacionismo del malo no o sea, ya sabemos que está la repercusión, claro. que es chida. <risa> Pero de repente, si sí hay esta cuestión de folclorizarlo, ¿no? De, de, ay, pobrecitos, ¿no? Bueno, vamos a darles chance de que nos manden sus películas No, o sea, no va por ahí. La cosa es con el, así con el mismísimo respeto con el que tratamos cualquier trabajo experimental, aunque sean abstractos. <risa> <risa> <risa> con ese mismo respeto, estamos, tratamos de ser cuidadosos, ¿no? De, de, de, de cómo plantear la propuesta, porque... Eh, pues porque no estamos inmersos en ese universo, ¿no? Entonces igual aprovechar este momento para lanzar una, una convocatoria a quien por allá afuera que nos esté escuchando que sí se siente identificada con, con eh, las raíces afromexicanas y que le, le gusta la onda, pues igual lo invitamos a que se acerque a nosotros para que nos, nos ayude a, a, a, a que sea nuestro Virgilio ¿no? porque en realidad lo que queremos hacer es con un profundo respeto, porque lo que decías Pablo evidentemente eh, y lo, lo, lo, lo, lo que la, la riqueza que nos ha dejado en muchos ámbitos. A nivel musical, bueno, es, es indudable, ¿no? O sea, los ritmos eh, más conocidos del, del país son, son eh, ra, eh, herencia directa de, de, de la influencia africana, ¿no? Este, y en otros ámbitos que a lo mejor hasta lo desconocemos por, por lo mismo, porque no se, les ha, no se les ha dado la oportunidad de ser reconocidos como tal, entonces, con, con el más absoluto de, lo, de los respetos, pues aquí queremos plantear una, un escaparate en donde es, eh, la, la comunidad que se identifique como afrodescendiente, pues nos muestre sus ondas, porque estamos ávidos de, de conocer, ¿no?, de conocer lo que se está haciendo. Este, casi, casi diríamos que no, pues no necesita ser tan experimental, ¿no? O sea, sí queremos que sea experimental, pues porque es nuestra, nuestra onda, es lo que nos mueve. Por eso esto del afrofuturismo, pues incluso pueden ser ficciones, ¿no? Sabemos que no van a ser ficciones de Marvel, ¿no? O sea, ciencia ficción hecha con, con muchas ganas y con recursos, eh, eh, no quiero decir limitados, pero sí, no los mismos recursos, pues, que una, que una producción de esas, eh, pues puede ser absolutamente visto como algo súper experimental. Entonces, eh, igual así, insisto, hacer el llamado a quien nos escuche que que se sienta cercano a esos temas, pues lo invitamos, sí, para platicar, ¿no? Que nos, que nos este, ilumine un poco más en este camino. Eh, porque yo sí, yo sí, estoy súper estoy contento. Este año ya lo, ya lo he manifestado en otros capítulos, como que eh, empezó, empecé con mucha, mucha, mucho optimismo, ¿no? Ya pasó ese proceso tortuoso de de meter las, los apoyos, ojalá que eh, Cine nos haga el milagrito y nos, nos, nos podamos tener un poco más de cancha para poder seguir haciendo cosas no no no no sé a ustedes no sé si ustedes metieron la se atrevieron a meter la convocatoria de, de cine experimental ojalá que sí pero bueno también lo particular pues no me da la vida no o, o me pongo a organizar el festival o me pongo a, a pensar en, en mis locuras pero bueno ya, lo, ya, ya habrá oportunidad, ojalá que sobreviva, ¿no? Porque justo era lo que nos platicaban, que es, pues, tienen que haber, tienen que meter gente solicitudes, porque si llegan tres, pues, por el próximo año van a decir, no, pues, pues no hay interés, ¿no? Pero bueno, okay. sí, ¿no? Entonces, pues yo estoy muy animado, no sé ustedes, yo estoy muy optimista, muy optimista. Sí, de hecho, yo creo que una de las cosas que también estamos viendo paralelamente es lo que acabas de mencionar también entre ellas, eh, bueno, la participación de Rachel Sheffer que, bueno, la que conozco como investigadora muy muy eh, eh, pues muy, muy, muy comprometida con el cine, en las investigaciones y sobre todo en la línea que está tomando eh, en el cine africano y dentro de la 10, para que también ella está considerando, ¿no? Ha visto mucho cine eh, brasileño, sobre todo. Creo que posiblemente a nivel latinoamérica podamos tener bastante participación de esa parte. Pero también, como que la línea y la, y la mirada que podamos tomar dentro del festival, y no tomarla de una manera paternalista o comprometida de una manera occidental, digámoslo así, sobre la, los trabajos o las propuestas que puedan llegar de África, ¿no? También como por una, también una deuda que tenemos aquí en el interior, con la tercera raíz, como mencionas, Micha, porque pues, sí, sí, realmente se han tenido muy, muy rezagados, mucha gente habla de, de la cultura indígena y el rescate, pero esta parte de, de, de, de esta raíz africana ha sido la que ha sido más castigada y menos, este, menos observada, menos, no se le ha hecho mucho caso, francamente, y no ha habido mucha participación, de ella, ¿no? Es, yo creo que es, eh, sería interesante poder rescatar algunas cosas de, de, de aquí, de México, que me interesaría mucho también. Sí, es que yo, yo estoy seguro que debe haber mucho trabajo, debe haber, o sea. Justo en mucho... eso estaba pensando, ¿no? Porque si de pronto una participa en una convocatoria X, ¿no? Y te dicen, no, es que mi hija, ubícate, ¿no? O sea, tu trabajo no va aquí, no cabe. O sea, no hay cómo dentro de los marcos de estas bases, de esta convocatoria, tu, tu proyecto sea seleccionado, ¿no? Por eso. Es chido que existan plataformas como Ultracinema que le da espacio a esos nuevos futuros, como decía Alegra, ¿no? Que me gustó, como otras posibilidades, porque tal vez sí hay proyectos, pero dónde los vemos, ¿no? ¿A dónde participan? ¿Dónde se pueden difundir? O sea, ¿cuál es la plataforma en la que podemos acceder a estos trabajos? Y no sé si ahí tenemos una labor extra, porque yo estaba pensando como que bueno, yo ¿qué tipo de, de ¿Dónde? No? ¿A quién me acerco? ¿Con quién lo comparto? Y todas estas comunidades que mencionaba Pablo, pues para mí son desconocidas. No, no conozco. ¿Cómo llegamos allí? Era mi pregunta. ¿no? Como, ¿Cómo hacemos para que lleguemos allí? Que Ultracinema y que la convocatoria llegue a los ojos y a los oídos y a las manos de aquellos que pueden hacer este tipo de cine. ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, pues yo México no conozco tanto como me gustaría. Pero, por ejemplo, en Venezuela y en Colombia hay una gran comunidad afrodescendiente, ¿no? O sea, me puse a recordar un montón de comunidades que sí conozco y en las que he estado y que se vive una realidad totalmente distinta de la que yo vivo aquí en la bellísima y fría Tijuana. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa gente se entere de que la convocatoria se abierta y de que manden sus películas y que si no tienen algo hecho pero que han soñado en hacerlo? Pues que órale, ¿no? Este es el momento para que se pongan a, pues, a realizarla y pudieran participar. La convocatoria está abierta unos cuantos meses, ¿no? Entonces, creo que por eso, bueno, volviendo al inicio, creo que tenemos una labor extra de que si bien es cierto que nos ha costado difundir la palabra de la repropiación y mantener el festival activo y que la gente lo siga conociendo a nivel nacional e internacional, pues ahora nos hemos puesto una tarea interesante, ¿no? Que es como llegar... A, pues nuevas comunidades a, y hacer estos tipos de enlaces, no, este tejidos que, que quizás hasta ahora no hemos podido hacer. Esto que acabas de decir ya sí, eh, la verdad es que me acaba de dar un masazo en la cabeza porque sí, no, no lo había, no lo había reflexionado como tal, pero la verdad es que, o sea, con el, con, y ni siquiera es con el afán de ah, decir, ay, somos el mejor festival de México. Que lo somos, pero sin afán, sin ese afán de, de hacerlo, siempre estamos como buscando eh, ir, ir un poco más allá, ¿no? O sea, la, la vara en el 2020 quedó alta y dijimos, no, bueno, está chido, pero, o sea, a pesar de los pesares, o sea, a pesar de que estuvo a punto de morir el festival ese año, en el 2021 dijimos, bueno... Está chido, lo hicimos ahí con 3 pesos pues Ahora tenemos 3.50 Tenemos que llegar un poco más lejos ¿no? Y bueno, se llegó mucho más lejos Quiero pensar en el 2021 Y el año pasado, o sea, porque pues, aparte de seis meses De festival, pues estuvo, estuvo cañón Y el, el año El año pasado, igual, o sea Yo siento que dejamos la vara altísima ¿no? Comparado con el 2021 Estuvo brutal el asunto Entonces ahora dijimos ¿A qué, qué más lejos podemos llegar? Y sin querer eh, eh, estamos haciendo esto que acabas de mencionar, ¿no? o sea, no eh, llegar a otros ámbitos en donde pues, no estamos, no, no conocemos, pero con esa avidez de, de, de, de generar nuevos espacios, de generar nuevas oportunidades, de generar nuevas conexiones, y, so y, y sobre todo de, de difundir, por un lado, la palabra de la reablocación del cine experimental, pero conocer qué se está haciendo, ¿no? ¿Qué, qué hay ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué más podemos aprender? O sea, no solo lo que... Nosotros podamos enseñarle al mundo que, que se está haciendo del cine experimental en México, sino que más podemos aprender, ¿no? O sea, con eso, eso me parece chino, debíamos haber puesto ahí en nuestra aplicación del, del Focine. Por ahí si nos están oyendo El nuestros año amigos. Ahí, que viene lo ponemos. Sí, ahí, sí, por favor, por favor. <risa> Los amigos del Focine, tomen en O sea, si hay algún jurado ahí que nos esté escuchando, por favor, tomen en cuenta que estamos Revisen abriendo con mucha, con a, becha. <risa> abriendo brecha. Pues sí. Así es, abriendo brecha y también, como eso, ¿no? Pues a mí me da muchísimo gusto porque de pronto, como que el primer momento dije, a la madre, yo no he visto nada, ¿no? Y investigar, ver, buscar. Ya les voy a pedir, por favor, que me compartan esa literatura que comentaban las bambalinas que, que habían conseguido y, bueno, ¿no? Como que todas las recomendaciones bien recibidas, porque, pues bueno, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Aprender. Sí, sí, pues sí. Y, y por ejemplo, Alegra, a lo mejor tú lo tienes más claro, porque ese, el peso de la comunidad afro, afroamericana, en, en la cultura en general estadounidense, pues se siente mucho más, son muchos más, ¿no? O sea, no sé si... Y, y aparte se han, se han ganado a pulso su espacio, ¿no? Se han ganado a pulso su... Su, su, ha sido una lucha intensísima por sus derechos, por su reconocimiento, por sus, sus espacios. Este, entonces, a lo mejor tú tienes un poco más claro el, el, este asunto del, pues de lo importante que es para la cultura en general de un país, ¿no? Sí, claro. Este, bueno, sí y no, porque pues, eh, no soy parte de esa, esa comunidad. Eh, pero siendo parte de la, de la cultura como en general de Estados Unidos, pues sí es súper obvio eh, la importancia de pues, que la comunidad eh, negra tome su, o sea, la narrativa de su futuro en sus propias manos. ¿no? Porque o sea, pensando en la historia de Estados Unidos, que es súper turbia y fea por, en la mayoría de su historia. Eh, no permite mucho a las minorías tomar su propia historia en, por, en, en sus propias manos para hablar de, de lo que han pasado y mucho menos de lo que podrían hacer. ¿no? Entonces, este, pues el afrofuturismo que Ay, ¿Cuándo empezó? En los 50s, en, en la música. No sé cuándo eh, era la primera vez que usaron esa palabra, pero. O sea, pienso, pienso en Son Ra, que era un músico, feroz Sanders, que. O sea, cambiaron tanto, tanto en, en la imaginación de la comunidad negra, ¿no? O sea, abrieron puertas para que para que en general esa comunidad sí podría realmente soñar cosas que por mucho tiempo solo era permitido que los blancos pudieran soñar esas cosas, ¿no? Um, y justo lo que, lo que decías, Micha, al principio de, de Black Panther, eh, es chistoso, pero también es como, es muy bonito, ¿no? Que ahora sí es mainstream. O sea, ya afrofuturismo está, o sea, al menos tiene como un dedito en lo mainstream, y esa es una muestra de lo lejos que sí han llegado en, en poco tiempo. Obviamente, este... este, este, este, este hay, hay mucho que, que, que lograr y mucho que, que hacer, o sea, hay un chingo de barreras que, que ponen especialmente en Estados Unidos, contra, en frente de la, las, eh, eh, las personas que son parte de comunidades eh, minoristas, ¿cómo se dice? Eh, pero eh, está súper, para mí es algo súper bello, hermoso, que, que podemos platicar de, de esta idea de futuro de, de Black Panthers ¿no? O sea, es como películas, ...con quizás todo el, el cast o la mayoría, gran mayoría, negros que están sí contando su propia historia. Es, sí, tienes... ...los directores, tienes, ¿no? Toda la producción. Sí, tienes sí. absolutamente la razón, Alegría, porque, por ejemplo, en México ni siquiera hemos logrado eso, ¿no? Uh -huh. O sea, los, la, los, la, las comunidades indígenas no han, no han tomado por asalto al cine... ...y no hay una película hecha por un director indígena sobre temas, ya no digas, de ciencia ficción... Y hay documentales digo así como tal como ficción yo no no no se me viene a la mente alguna y, y digo incluso black panther tiene ahí este eh, nos, nos, nos toca esta, sobre todo esta última esta última la segunda nos toca porque tenemos a nuestro dios de huerta ahí en el papel del submarinero no este, sí. me, me, la, me la acabo de bajar esta semana no la, no la he visto pero no bueno, eh, pero bueno pues causó mucho revuelo no todo ese asunto de de, de, de por qué te noche, que no sé qué, que, que de repente pueden ser eh, truculentas esas decisiones, pero lo que sí es cierto es que cuando menos ellos ya están ahí en ese pedestal por más eh, que nosotros entendamos que no es el futurismo no es solo eso, pero ellos ya se ganaron ese, ese, ese espacio, ¿no? Y, y, y, y, y bueno, hay, hay que aprender justo de eso, también creo que es otra de las cosas que, que está chido, ¿no? O sea, nosotros eh, Poder, poder contribuir a, a, a, esta, a esta cuestión, me, ya, ya hasta me parece todavía más chingón que estemos abriendo esta puerta ¿no? pero bueno, ya llegó Camila, Camila que nos visita desde La Paz ¿Cómo estás Camila? Bien, mi Zoom se estaba actualizando, perdón No, no, no, todo bien, que, que justo estaría, estaría padre que tú nos platiques desde, desde allá, desde tu desde tu mirada, ¿cómo, ¿cómo se.? Porque digo, Bolivia todos sabemos que tiene un fuerte. Una, una fuerte. Incluso más que México. Eh, influencia de, de lo indígena. Pero no creo que estén. Eh, de, tan tan lejano de la cuestión de, de lo afro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves por allá? Eh, me parece que lo afro es más fuerte en Perú pero eh, lo que sí es que aquí en Bolivia hay un, es como muy concreto donde se encuentra la comunidad afro, que es justamente como a tres horas de la paz en los Yungas, que es un lugar mucho más cálido y hay co eh, una comunidad específica que se llama Tocaña y ahí viven los afros y han hecho igual documentales, no sé si como estaban conversando hay eh, más cosas de ficción, pero sí, digamos, es bien interesante cómo es la vivencia ya, porque es un tejido entre lo aymara y lo afro, eh, y es bastante híbrido también. Eh, y, hay, y producto de eso, como que salen algunas danzas como la saya afro boliviana, ¿no? Y bueno, y yo me, me parece que igual lo afro necesita. Eh, más espacios aquí, ¿no? que justamente no, no hace mucho he visto que han hecho un festival de cine afro aquí, eh, organizado por la comunidad afro y habían diseñadoras de moda, o sea, como en varias artes, ¿no? Pero habría que ver, eh, sería lindo también tener cine experimental en estas comunidades afro, porque además el ambiente es bastante... No sé, eh, está rodeado de muchas plantas, hay mucha energía, ¿no? Entonces sería muy loco hacer cositas allá. Pues te va a quedar de tarea, Camila, ir a explorar esos terrenos a ver qué, qué, qué se puede lograr. Porque sí, suena interesante esta mezcla de, de lo indígena con lo, con lo afro. Pues bueno, también esa es otra beta, ¿no? es otra, otra beta que, que seguro sal, saldrán cosas increíbles. Pues qué maravilla, qué maravilla. No sé si Antonio o Carlita tienen alguna pregunta en particular aquí a nuestros colegas o si este, o ellos mismos quieren... Digo, ya nos cargamos sobre lo afro, pero igual tenemos toda una... La, está, está abierta la, la, la posibilidad, la, el, el homenaje al 16 milímetros que, que queremos hacerle porque este año se, se cumplen 100 años del, del formato. Entonces abrimos esta categoría. No sé si Antonio, ¿quieres hablar sobre eso? ¿O... Antonio Bunto. Sí, claro, pues... Sí, finalmente yo creo que llegar a, a, a los 100 años pues es como un eh, yo creo que en cualquier, en cualquier, en cualquier ámbito es, hasta en la vida humana misma, pues es como un todo todo un hito, ¿no? Todo, toda, toda una épica. Y, y, y yo creo que, que, que ser, ser un formato cinematográfico en un mundo inmerso en lo ya plenamente en lo, en lo digital, donde la mayoría, la gran mayoría de los proyectos se, se, se graban en digital y que siga siendo un formato pues, pues vigente y con un cierto renacimiento, un cierto renovado interés por, por el mismo, por parte incluso de de, de escuelas que han desempolvado el equipo que tenían ahí abandonado, medio perdido eh, yo creo que es como bien interesante eh, e explorar esta parte ¿no? de, de, de qué hacen los formatos o de qué crean los formatos en cuestión de texturas en cuestión de eh, estética digamos, cómo es su su imagen y para qué me sirve esa imagen, yo creo que es como muy, muy, muy interesante. No debo, no debo negar tampoco que es mi, la herramienta que más me gusta utilizar, ¿no? independientemente que existan un montón de, de, de, de recursos y de facilidades. Y los teléfonos que tienen una calidad de imagen impresionante ahora y las cámaras que tienen una calidad de imagen pues, pues no, no, se lo, no se lo quito, pero sí me, me parece que el 16 pues fue una manera también, digo, en lo personal, para acercarse al cine en película. Eh, yo creo que es un formato que permitió pues, pues una serie de, de, de, de, de cuestiones, permitió un montón de permitió que el cine se expandiera, no, no solo a nivel de distribución, porque pues, finalmente un montón de películas tuvieron su, su distribución en 16 milímetros, ya sea películas eh, eh, pues, populares o conocidas, sino también otro tipo de películas como el documental, como los cortometrajes, como las películas instruccionales, todas estas películas educativas pero también es cierto que permitió la llegada y, y, y pues, la diseminación del cine experimental porque pues bueno cineastas tan, tan importantes como pues el mismo Jonas Mekas o Mayadere, Stan como los clásicos ya del cine experimental pues Hubiera sido muy difícil hacerlo en 35 milímetros. Yo creo que el formato permitió el desarrollo del cine experimental, dado que el costo era, pues, mucho menos elevado que, que, el, que, el, cine, que el cine en 35 milímetros. Entonces, yo creo por eso a partir de los 40 vemos así como el boom del cine experimental. En, esta, en, en este formato y pues bueno, era el formato en el que estaban las películas que estaban rodadas por los estudiantes en las escuelas de cine eh, incluso bien entrados los años 80 del siglo pasado porque pues el video seguía teniendo pues una calidad a lo mejor poco óptima a lo mejor era como todavía muy costoso yo creo que es un formato que también ha recibido un como decía hace un momento, pues un, un, un renovado interés por parte de las jóvenes generaciones, lo cual me parece bien interesante que una empresa como Orbo, de, de esta empresa alemana de productos fotográficos, tenga nuevas emulsiones, tanto sus clásicas en blanco y negro, como nuevas emulsiones en 16, en 35 milímetros, en color, ¿no? Cosa que hubiera sido impensable a lo mejor hace cinco años, hace diez años, probablemente, ¿no? Eh, yo, yo, creo que, yo creo que es una oportunidad interesante y un, un, un cineasta de aquí, de, de Montreal que se llama Alexandre Larros, decía justamente eso, ¿no? Que, que el formato fílmico le daba un resultado, pero también el digital le daba otro. Entonces, dependía mucho de, de, del proyecto, entonces yo creo que es bien interesante que podamos tener estos ejemplos porque también creo que entre más tengamos conocimiento de nuestras herramientas, pues mayor va a poder ser nuestra capacidad expresiva, ¿no? Podemos seleccionar el 16, el Super 8, un formato de video de, de los 80, a lo mejor un, un VHS, pero porque nos va a dar resultados distintos ¿no? y yo creo que eso es lo interesante, lo apasionante, hay un montón de archivo en 16 milímetros, hablando estrictamente de eso. Que, que, que como es un formato subestándar, tampoco es como tan considerado de pronto por ciertas instituciones, por ciertos archivos, por no ser un formato, entre comillas, profesional. Y recordemos también que la televisión se filmaba, ¿no? Los noticiarios se filmaban hasta bien entrada la década de los, de los años 80, porque, insisto, el video seguía siendo caro y tenía como muchos remoles. La tecnología de la época pues no es que tuviera limitaciones, es que es la tecnología que había ¿no? en ese tiempo, entonces pues las noticias se filmaban, se revelaban y en la noche ya estaban listas para ser transmitidas, entonces pues ese archivo también es, es impresionante, es vastísimo, entonces pues sí, también, también pues en el... En el en, en, en, el, en, el, en la parte de, de la reapropiación pues también es importantísimo ¿no? esta película de Rose Hobart de, de Joseph Cornell pues se la encuentra en 16 milímetros y cuánto material no hay en 16 milímetros comerciales eh, películas eh, pues, pues documentales, noticias un montón de cosas que hay y, y que yo creo que merece la pena ser re, re, redescubiertas y revisadas justamente por ese valor histórico que tienen. ¿no? Entonces, sí es nuestra categoría Sweet 16 para quien quiera pues, pues acercarse a nosotros y pues, acercarse a Ultra Cinema, que en esta edición pues, vamos a homenajear justamente ahora no a un personaje o a una persona, sino a un formato que nos ha dado infinidad de imágenes en movimiento y nos sigue generando imágenes en movimiento en este formato, ¿no? Sí, además, digo, el año pasado, que fue el centenario del 9.5, pues estuvo padrísimo, nos sumamos a, a, a esto con la, con la película, la compilación que, que hicimos, pero, digo, y el 9.5 tiene todo su glamour y tiene toda su, su magia de, pues, de que son imágenes de, de principios de... de del siglo pasado, y, y bueno, está, está muy bonito, pero la, la, acá lo maravilloso es que este formato sigue vivo, ¿no? El 9.5, pues ya, desafortunadamente ya no, aunque fue el primer formato de cine casero, el primer formato que las familias que se lo podían permitir eh, lo, lo podía comprar y, y filmar y proyectar en casa, eh, el, eh, como bien dices Antonio, el 16, pues sigue vivo, o sea, sigue vivo tan así que pues tenemos acá nuestro pequeño archivo en el festival de Cosas 16, eh, te puedes ir a, de repente por ahí a los, lo que no, lo que no se ha llevado Ezequiel, <ríe> de, okay. de los mercados de pulgas, igual puedes tener suerte y, y encontrar algo y hacer una película con eso, ¿no? Reapropiártela o si, si tiene algún, algún este tipo de, de, depende de lo que sea, ¿no? O sea, si es algún material casero, o, o, o, o lo que sea, pues ya, ya tú decides qué hacer con él Pero son cosas que, que, que, que todavía se pueden encontrar Material, puedes encontrar película virgen, como decías eh, Nosotros hasta antes de la pandemia pues procurábamos dar un taller En, en, la, en la sede en la que nos movíamos Y, y básicamente era en Super 8 o en 16 Porque son pues, lo, lo más accesible Y tienen su magia no todo este proceso de de, de, de, de revelarlo de, de, de filmarlo etcétera, entonces es un formato que está más que vivo y, y si sí, de alguna manera ha tenido su, su renacimiento y pues simplemente lo, lo, lo, así que lo adoramos no lo adoramos, digo el 35 tiene su, su magia también, es, es maravilloso pero tiene la el problema es que no, no donde quiera lo puedes proyectar. Y el 16 no, o sea, hay unos proyectores así, chiquititos, de, de bolsillo prácticamente. O como el armatoste que yo tengo acá, que pesa como dos toneladas. Entonces, pero bueno, de alguna manera, este hay performance, ¿no? Hay gente, el, el propio Lek, eh, Andrés Pulido, eh, los, los, estos colegas españoles de Cráter. O sea, un montón de gente que está haciendo también performance con, con 16, ¿no? Este... Entonces, una cosa, la, la verdad es que sí, está maravilloso. Y pues nosotros, nos, con, con la categoría eh, que tuvo bien eh, bautizar a Antonio, Antonio Bunt como Sweet Sixteen, eh, pues estamos sumándonos, ¿no? De hecho, ya, ya empezamos a recibir trabajos. No, no los vamos a poder pasar en 16, que estaría fantástico. O sea, poder hacer así un mega reventón y poderlas pasar o de pronto en se puede hacer una colaboración con esta raza de LEC o todas... ¿Sabes? De pronto se pudiera hacer algo, quién sabe. No, digo, o sea, si vamos a, a planear una cosa de proyectar en 16, el propio eh, Ezequiel tiene un montón de cosas bien interesantes en, en, en el archivo Reyes, eh, pero digo, la, la, las cosas de la selección, o sea, lo que nos mandaran estaría brutal poderlo pasar en 16, pero bueno tiene todavía la cuestión de que pues es mucho más fácil te mandan el archivo vía la nube y ya tú lo pasas a que tengas porque no solo es el costo de, de, de mandar y llevar y traer la película la responsabilidad de, de, de guardar una copia de esas no como por ahí un festival x en Brasil que tuvo perdida una película nuestra como tres años o cuatro años ya no, no quiero ni acordarme porque me da coraje pero... No, pues no, no queremos eso, ¿no? O sea, cualquier cosa que pueda pasar, imagínate. O sea, no nos... no no, no, no, no, si no nos vamos permitir ese lujo de, de, de pagar la... Si no les puedo pagar a ustedes, ¿qué le vamos a andar pagando? <risa> <risa> les vamos a andar pagando los pasajes a las películas. Pero ¿Y bueno... El seguro? Y el seguro. Sí, el seguro, porque aparte es, yo creo que es incluso más caro, ¿no? la El seguro que la que la propia, que el propio envío no no no pues digo de modo ha haremos homenaje al 16 en digital con con, lo, con, lo, con la pena pero bueno mismo muy bien pues está ahí está por lo pronto van, van ya platicamos un poquito de esas dos categorías nuestra categoría de la diáspora y nuestra categoría del 16 y pues la, la el el, el, ahora sí que el platillo principal pues sigue siendo nuestra nuestra selección de cine experimental que insisto no es porque no es porque estemos acá nosotros no es porque sea el podcast de ultracinema pero creo que sí hemos elevado ya, ya decía yo la, la barra interna está altísima no pero hacia afuera creo que también hemos tratado de, de marcar diferencia no no de, de programar yo sé que eh, justo ese, ese proceso de dejar fuera cosas pues siempre es, es aterrador, ¿no? Porque pues tú, uno que ha hecho cositas y que las mandas a los festivales, pues siempre te sientes feo, ¿no? Que creo que aquí todos todos hemos pasado por eso. ¿Me obseso? ¿Todos? Este, te ay, mi película y le tienes mucha fe y la mandas al festival creyendo que te la van a seleccionar y cuerda, que te la rechazas, ¿no? Entonces esa parte es horrible, es espantosa. Creo que es la parte más terrorífica de, de hacer un festival. Pero... Pero sí si, si se hacen los cineastas, micha no, sí, es, te tienes que curtir el cuero, ¿no? También, este, así como, imagínate que todo te lo pusieran en bandeja de plata, pero no, justo eh, ahí eh, estos jóvenes Pablo, Antonio Arango y Alegra han hecho un trabajo eh, impresionante porque, esto, o sea, honestamente estamos tratando de pasar lo mejor, nos mandan lo mejor, todo lo que nos mandan es así como de muy, muy, muy alta calidad, y nosotros de eso seleccionamos la crema de la crema, o sea, sí tratamos de, de, de se ha hecho un trabajo intenso de, de seleccionar pues lo que de verdad, de verdad necesitamos a, a, con urgencia compartir, ¿no? Y pues bueno, igual agradecerles, la verdad es que se, se pusieron la, la camiseta bien, bien chido, y, y pues bueno, ahí estamos, no sé si nos quieran platicar eh, algo sobre esta este, ¿Este año qué planes tienen? ¿A quién, a quién van a, a, a dejar fuera? Ah, no es cierto, eso todavía no lo podemos saber. <risa> no, pero, pero hay algo que también quiero, quiero aclarar y que creo que también lo hemos mencionado en otras conversaciones y públicamente o en algunos incluso correos que nos han llegado en donde, bueno, no necesariamente el criterio quiere decir que lo mejor que recibamos es lo que se porque La palabra lo mejor, o lo excepcional, es, este, es muy relativo, francamente. O sea, es decir, que no necesariamente todos los proyectos que no hayan quedado incluidos en esta selección que sean malos, sino que realmente form, forma parte de una mirada que estamos tomando, de un debate que estamos tomando, de un diálogo que estamos tomando que entre Pablo, Alegre y yo, y, que, y en el que empezamos a tomar este, puntos de vista, perspectivas, que podrían alimentar una coherencia en el festival. Y dentro de esa, de esa coherencia, dentro de esas perspectivas que estamos tomando, que estamos considerando, pues no todos los proyectos quedan a estar involucrados. Este, eso es algo que sí, creo que sí debe ser eh, aclarado, Sí, me gustaría que bueno todos los proyectos se puedan incluir, pero sí tenemos que darle una coherencia curatorial, una coherencia programática de lo que es el festival este, en cada una de sus ediciones, ¿no? eso es por un lado, y bueno y por otro lado también algo que quería comentar, es este, el, pues que bueno este festival también ha sido muy inclusivo, o sea, ha tenido, a pesar de que ha tenido una, una relevancia que se ha ganado por los años, eh, también ha sido muy, muy, muy, muy solidario con otros festivales y creo que en, este, en esta edición no va a ser la excepción, francamente como estrategia, muy probablemente vamos a acercarnos a otros festivales de otras regiones, de, otra, de otras latitudes precisamente para encontrar y facilitar la integración de esta, esta línea que estamos pensando para lo del afrofuturismo entonces, este, aprovechando las relaciones que tenemos y que, que con, con otros festivales, amigos, hermanos, con una misma línea, y pues, no sé, abrir nuevas rutas y caminos y fuentes donde podamos también encontrar este, otras posibilidades para alimentar el mismo festival e intercambiar con nuestros mismos festivales, ¿no? Que creo que es importante que señalemos eso también. Sí, sí, sin duda, esa... Eh, digo, aquí ya tenemos línea directa con el Festival de Cine Radical <ríe> y de entrada, ¿no? Ahí vamos a aplicarla de esa manera de, de, de seguir con, pues, con ese vaso comunicante que ya se abrió con, con, con ese festival en, en Bolivia de que nos manden cosas nosotros encantados, fascinados de poder compartir y aprender de, de, de, de cómo se hacen las cosas allá y al mismo tiempo igual intercambiar programación, eso está padre y bueno, pues sí, como bien dices Antonio, tenemos pues afortunadamente buenas relaciones con prácticamente todo, bueno, con al menos los festivales eh, eh, que con los que hemos entablado en todos lados en Venezuela, no, no, todavía no, nos falla ahí, ya diré, no no sé si ahí tienes ahí vamos, que... Ahí ahí vamos, se... ya empezamos sí, con el avispero. Estamos sí, sí, sí, sí, sí. Exacto, entonces ahí va, ahí vamos. <ríe> ándale también entonces, este sí, esa parte también está pues está en los planes, ¿no? siempre establecer estos contactos y, y lo que decíamos en algún otro momento de pues que básicamente digo, está chido que haya conexiones con Europa. Tenemos a nuestra infiltrada también en los, de, de, en los Estados Unidos, pero creo que sí tenemos que. <ríe> y alegranos, nos, nos pone a pulgar arriba. Este, pero sí tenemos que eh, voltear a, a, hacia el sur, ¿no? O sea, como que la conexión, siento que abrir y, y generar comunidad hacia el sur tiene que ser como nuestra, nuestra meta cada edición para fortalecer incluso un, o sea, digamos, al cine experimental latinoamericano de alguna manera, ¿no? Porque de repente justo pasa un poco con el, con el cine eh, africano, ¿no? Te enteras de eso a través de lo que hacen en Europa y quien tiene, la, quien tiene el interés de hacerlo, y bueno, pues no son muchos, ¿no? Y con el cine latinoamericano pasa lo mismo, platicábamos en no sé en qué programa hace poco que de repente, incluso, ah, con Bruno, que la, las listas, ¿no? Que de, hay películas, las mejores películas experimentales, ¿no? Que hacen las películas, las, las revistas eh, americanas y europeas. Y te das cuenta que, pues, no sé, no se, no se enteran de que de repente que pasan en Latinoamérica. Y nosotros hemos visto cosas increíbles, ¿no? Que se gestan por acá, por estos lados. Y, pues, no llegan a esas listas. Entonces, también incluso hasta estamos pensando generar nuestra propia lista, ¿no?, para que, de, de cosas que haya en Latinoamérica, ya no solo de, de este, de, del festival, ¿no?, de, de, de, los, de los festivales eh, hermanos, pero bueno, pues no nos alcanzan las manos tampoco, ¿no?, no nos alcanzan yo, pero, las... Yo creo que deberíamos lanzarnos a eso porque también en esos criterios, digamos, de esas listas que se hacen en esos festivales también están ciertos presupuestos que, y ciertas como obligaciones que nos colocan a los latinoamericanos, como que tendríamos que responder a esas expectativas, ¿no? No sé cuánta apertura tendrían, por ejemplo, a lo afrofuturista eh, de aquí de los yungas de Bolivia, ¿no? Y claro, o sea, como que hay ciertas cosas que ya tienen en mente, pero no como que desde nuestra vivencia en Latinoamérica, podríamos proponer algo distinto en ese sentido, ¿no? Pues, como decía en la escuela mi maestra, el que levanta la mano y propone, ese es al que le vamos a asignar la tarea. Entonces, creo que eso podría estar padre, Camila, que igual desde, o sea, en, en ese trabajo con el Festival de Cine Radical, Empezar, ¿por qué no? Pensar esto de la... Digo, o sea, algún, a lo mejor una lista, no sé, algo. O sea, empezar a dialogar sobre eso. Son no propuestas que, para la compartencia. Exacto, o sea... Eh, incluso que se pueda hacer una, una curaduría, pensando en términos de lo que platicamos con Bruno, que él está como justo en esa onda, ¿no? Hay que hay que dialogar con el sur, pero venderle este diálogo al, al norte y a Europa. O sea, para armar una curaduría a las 10 mejores películas latinoamericanas, y miren, maestros, a, a, a los festivales importantes que tienen dinero en, en, en el primer mundo, pues aquí está, ya no la busques, ya está armada, ¿no? Y así pues le repartimos el cachito de pastel a todos los, no sé, eso, ya estás, Camila, ¿quién estaría? <risa> <risa> Te vamos a nombrar embajadora de, de, de este proyecto ante el resto de los, de los, de los proyectos de festivales. Ahora sí que en esta sesión plenaria del, del, de la plana mayor de ultracinema, que levante la mano los que quieran que caminen haga esa tarea. Bien, todos, exacto. ¡Levante la mano, caramba. Dios, yo sé que este podcast es. Este. Pero Este podcast no es, no es este video podcast, pero bueno, que quede constancia de que todos levantaron la mano. Buenísimo, Camila. Así, más ideas como estas. Ese es el tipo de ideas que necesitamos, que se propongan y que digan, yo la hago. ¿No? Pero bueno, ¡ah, qué maravilla platicar con ustedes, amigos! Estamos eh, aquí, están y ya está saliendo proyectos, eso está genial. Pero ya me voy a callar porque... Siempre hablo... nos vamos con tarea, siempre nos vamos con tarea, todos salimos con tarea. Así como nos dejas tarea, vamos, nos pagaras, ¿verdad, Yadira? Así como nos dejas tarea, nos pagaran miren, <risa> miren, miren, cálmense, cálmense que hay muy buenos planes para este 2023, lo mejor, Ay, sí, y si... dira, ojalá ah, que se nos haga ya, mira, ojalá que se nos haga, no queremos hablar de esa parte porque ya nos ganó el, el ímpetu y ahí medio medio echamos la ahora la, la o sí sea, que metamos la piedra y escondimos la mano, pero ese proyecto también ya tenemos que hablar de él en su, en su momento pero es otro de los ámbitos, ¿no? en donde también estamos tratando de de, de abonar, de dejar este de dejar eh, pues no sé, ahora sí que nuestra huella para el futuro aunque aunque sea complejo y demás pero pues de alguna manera eh, también con esa con esa mirada pero ya no voy a decir más de para, para no para no que, más. No, es que ahí, bien, no, de todas maneras no me refería a esa tarea ¡Ah! tenemos tarea comunidades alegra por allá por el norte, yo tengo que regresar al sur, sur, Claro. Hacer latinoamericano, hacer esas conexiones, estamos con esa tarea, y vienen cosas buenas, porque sí, claro, este, siempre estamos, ahí. yo no sé por qué te seguimos la corriente todos, y todas, y todos, pero bueno, aquí estamos, haciéndonos los locos. Pues sí, la verdad es que me, me, me, me alegra mucho, les agradezco de verdad que se sí. ...se sumen a las locuras que se nos ocurren... ...y que gestan otras, ¿no? Porque, por ejemplo, ya ahí también con Camila se está... ...y, y la colaboración de, de... Cine Toro de Colombia... ...y de Meli Marco... ...también ya se está ahí viendo a ver si se puede hacer otra cosa... Eh, ...tenemos ahí con el Archivo Reyes... ...estamos cocinando otra colaboración... ...entonces, bueno, ahí, ahí para aventar para arriba... ...vamos a tener, por supuesto... ...nuestro encuentro latinoamericano de cine casero y huérfano... A ...la segunda edición... El año pasado se nos, eh, se nos fueron las cabras, el maestro Boone se, se durmió en sus laureles y no hicimos la tertulia eh, negativo, que es este encuentro de justamente de proyectos de, de, que tienen que ver pues, con el audiovisual experimental y que hicimos en el 2021. Pues igual, para, pues, para seguir dialogando ¿no? de, de, de diversas cosas que, que nos aquejan, este año también tenemos ahí les. les les contactaremos a nuestros colegas mexicanos porque queremos incluir una mesa que es algo que tampoco hemos hecho y tampoco se ha hecho por, por ahí de, de, de los proyectos mexicanos, ¿no? Ahora sí que, cómo la están pasando, ¿Cómo la, la estamos pasando los colegas de eh, cómo se llama este, se me olvida. Ahora de Guanajuato Experimental, ¿no? Hay uno. El ¿Cómo? Co cómo? codec, codec. Este es, este es sigue? otro. Pues no sé, no sé. ¿Qué otro? Que ya el año pasado no está ¿Eh? creo que se tomaron un break. Creo que ya no. code creo que ya no. Está Fisura, no Entonces, está S-Fisura. Está Helios, que es muy similar también. Está de, uno de Celaya también, ¿no? También hay. Ese choque. de Guanajuato Experimental es ese. Y o Celaya. De, de, es, es el. No estoy seguro. Están estos compas de Monterrey, de esto es para esto. Ajá, esto es para esto, también, también están, ya están haciendo función. Entonces, bueno, la cosa es, vamos, tenemos el plan de, de buscarlos y igual dialogar, ¿no? a Ver cómo les fue con las, las convocatorias, qué opinan, cómo sobreviven, este, que nos cuenten, ahora sí que, que sea como una mesa de, este, de, de, de quejas y sugerencias. No, porque segura, o sea, seguramente somos compañeros del mismo dolor. soluciones y soluciones. ¿no? Ah, dale, mejor suena, suena mejor, suena mejor, suena mejor, sí, más optimista. Pero seguramente acabaremos... Este sí, año, tienes ya. toda la razón. Pero seguramente acabaremos quejándonos y, y, y llorando nuestras penas. Pero bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa, maestro Bundt, que le conté que teníamos que... ¿Qué íbamos a hacer? Sí, la, la, la, la tertulia va a ser parte integral de, de, este, de esta decimosegunda edición, porque pues justamente, como dices, sí es bien interesante ver como las perspectivas de otros festivales, otras iniciativas, los cineastas que han tenido, pues, como, como se ha visto, porque sí es cierto que, hablando en términos de cine convencional, pues es cierto que la, los dos años de pandemia fueron como un hueco argumental en este guión llamado vida, y pues ahí se, <risa> se interrumpieron un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues uh -huh. sí, sí es bien interesante como retomar. Pero, pero surgieron otras, quedamos, ¿no? ¿En qué nos quedamos y, y qué viene, no? Pues te digo, surgieron otras, porque justamente gracias a la pandemia estaba el maestro Bondón de ahí, este... Eh, eh, acicalándose sus tres pelillos que le quedan y, y Daniela Garrido estaba al lado y le dijo, oiga Maestro ¿por qué no hacemos un podcast? Entonces, saludos a nuestra directora de la Giro Ultracinema, Daniela Garrido, que después de esta brillante idea la ascendimos, dijimos, tienes que tener una responsabilidad mayor, chava. Entonces, eh, pues gracias a la pandemia surgió este podcast, ¿no? Y que ya cumplimos, cumplimos dos años, entonces sí tiene ahí, como dice Antonio, eh, cosas que se quedaron pendientes, pero bueno, es importante eh, retomarlas y, y esta pandemia también nos permitió redescubrir estas herramientas con las que nos podemos comunicar con gente que no está en el mismo lugar, ¿no? Y podemos hacer como el encuentro, eh, la tertulia, y, y pues lo que se nos ocurra algo ¿eh? Se nos va a ocurrir más para poder Seguir conversando, dialogando Y promoviendo el, el cine experimental se me, eh, Otra de las cosas que vamos a hacer De cajón, ya esas ya son cada año Es el Día Mundial Del VHS Y el Día de Internacional Del Cine Casero, y por supuesto Celebraremos el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, esas tres fiestas Son así de De cajón, y y pues vamos Eso a estar... Son, esos son nuestros días de guardar. Exacto, así, Cuando exacto. Santo, pues, Eso no eh, sabemos ni, no, ni qué pero, significa. Pero esos son nuestros días de guardar. <ríe> no, más bien de compartir películas, no no de guardárnoslas. <ríe> pero bueno, entonces, eh, y por supuesto si Sanimcine nos bendice con su, con su apoyo, pues haremos la gira... Todavía más espectacular de lo que fue el año pasado, ¿no? Entonces, pues ahí están los planes, bien, bien, este, ambiciosos, como, como siempre, pero, pues ya me, ya o sea, yo sí soy un poco atascado, quiero todo, quiero llenar la pantalla. Bueno, hay otro que me acabo de acordar, ese sí no puedo ni, ni, ni hablar, de hablar, pero creo, o sea, si inundar las pantallas de cine experimental, que la gente pudiera ver y dijera, abra su teléfono, y en lugar de ver Netflix, que pudiera ver, eh, se murió el año pasado, se murió Scholl, desafortunadamente, un, un, un minuto de silencio, que era insostenible estar derogando a la gente que nos prestaba sus películas. Vamos a buscar una estrategia para, para, para eso, pero pues digo, a veces no, o sea, no todas las ideas que, que, que aventamos fructifican, algunas están ahí, a, ese lo mantuvimos a, a tumbos. Pero bueno, pues hay, ahora sí que no todo, no todo se puede en esta vida, pero hay otras cosas que pues han ido proliferando y, y pues no sé, yo insisto, estoy muy, muy, muy, se nota que estoy emocionado este año, se nota que seguramente recuerdan esa horripilante junta en donde estuve a punto de cortarme las venas con galletas de animalitos, <risa> pero bueno, este año Estamos no, este, va, este año vamos con todo, vamos a, a comernos el mundo. <risa> Este, entonces, bueno, pues, insisto, ya hablé demasiado. Yo quiero escucharlos a ustedes, los invitamos. No, no, no es mi podcast. No, yo, yo estoy aquí de Osicón y no, lo, no me los está escucho. de fiesta, Micha, he está de fiesta. Es que realmente somos el único pretexto para que tú te explayes, realmente. <risa> <risa> el, Pero vienen el hecho, cosas, Micha, es un hecho. Vayan a venir muchas cosas y, y siempre, pues. Sobre todo, creo que cada edición se están anexando más amigos, amigas, amigues, así de compañeros solidarios. De, y pues que de una u otra manera pues nos acercamos a otras esquinas, a otros lugares o crecemos la familia. Este, yo creo que esta no va a ser la excepción, obviamente. Es, yo creo que pues esas, son las, las, esas son las emociones que se ve que, se están, que estás contagiando, mi querido Mecha. Sí, la neta sí estoy bien emocionado, pero bueno. Me encanta que tengan esas buenas energías porque yo también creo que nos va a ir súper bien este año con tanta actividad, con tanta celebración, con estos dulces 16. Yo tengo una camarita, ya deberíamos de hacer un encuentro y entonces yo llevo mi camarita de 16 que me regalaron y hacemos cosas, cosas, cosas. Sí, definitivamente creo que va a estar muy bien esta edición con todo lo que ya pues hemos platicado. Así que bueno, agárrense muchachos porque esto ya empezó, el 10 de febrero empezó y hasta, bueno, hasta noviembre vamos a estar dando de qué hablar. Y chan, sí. sí, pues sí, se viene se viene con todo. En fin, pues ya no sé, eh, creo que hemos agotado los temas de la agenda en esta plenaria así que podemos irnos despidiendo y con, con este, pues ahora sí que como, como siempre lo hacemos, ya es tradición en el podcast, con un pensamiento positivo, digo, todavía más positivo, pero este sin caer en el, en, en el optimismo ramplón pero no, creo que siempre tratamos de, de irnos con una, este, con un, con un buen sabor de boca después de, de, de participar, entonces eh, pues no sé, ¿quién se quiere aventar a, a a darnos unos pensamientos finales. Bueno, ya rápidamente nada más, lo único que la emoción que también implica es que ya vamos a empezar de nuevo nuestros este, suculentos debates entre Alegra, Pablo y yo. <risa> Nuestras largas conversaciones. No, vamos a platicar una hora o no, siempre sí, y Siempre nos alargamos, siempre terminamos <risa> así... Que, tirando y afloja, eh, pero pero muy entretenido y, y yo personalmente he aprendido mucho de ambos eh, en cada una de las discusiones y debates que tenemos. No son discusiones, son debates, pero son acuerdos o son diálogos que llevamos en cuestión de cómo armamos esta programación. No sé, Antonio, si las están grabando, pero les sugiero que las de este año las graben, porque incluso eso después puede ser materia de, de algún tipo de publicación. Y, y, y porque sí, sí, digo, creo que creo que valía la pena rescatar esa parte también, ¿no? De, de cómo, cómo funcionan por, por detrás. Entonces, por favor, cuando hagan sus reuniones, grábenlas. Ok. Buenísimo, Antonio. No pueden hablar mal de nosotros. <risa> porque nos vamos a enterar. <risa> Yo también estoy emocionada que, o sea, ya tenemos la, la clave para usar el, el zoom de, de Ultra cinema ¿no? Para estas eh, pláticas, es, No sé, no me acuerdo si la, una de las últimas veces este, nos compartiste mi chat para poder entrar, porque normalmente estamos en el zoom de 45 minutos y nos corta normalmente justo en medio de una una idea importantísima y tenemos que este, <ríe> generar otro, otro enlace y retomar sí, la bien, conversación. Sí. <ríe> Aunque es, es algo eh, eh, muy lindo y único que <ríe> podemos compartir en esas conversaciones. Pero, este, yo también estoy súper emocionada, ya estoy muy emocionada de ver todas las películas, las propuestas que nos van a llegar. Eh, Ojalá de varias otras comunidades que todavía no hemos visto nunca en, en otro cinema. Y, y sí, pues ya quiero ver las películas, mándenselas. Sí, buenísimo, Alegra. Pues ya les, más, más que el Zoom, les voy a compartir otra posibilidad para entrar y, y grabar las, este, las conversaciones. Porque este no todavía no nos podemos permitir pagar el Zoom de. ahorita estamos con la graciosa ayuda del maestro Punt, que pues si no está Antonio pues nos, no nos podemos conectar ¿no? pero este pero bueno, ya ya ya tenemos una solución para, para eso ya resuelto sí, sí. buenísimo yo, pues yo igual este agradecerles primero a todas y a todos y igual con mucha con mucha emoción no, no en el grado de éxtasis que anda Micha ahorita porque estoy, tengo aquí una chamba que sacar, entonces eh, la, la, la atención está bifurcada también, pero este, igual con muchas ganas de, de empezar a ver películas y de armar esos debates que han sido como muy nutritivos hacia el interior. Y yo creo que a nivel personal de los que justo participamos en esos debates, pues ha sido un aprendizaje bien chido y, y una oportunidad de estar viendo lo que, lo que se está haciendo cada año, ¿no? En, desde diferentes partes, este... De, del planeta, y sí, justo como dice Alegra, ojalá vengan de, de otras partes que, que han sido como, pues no diría excluidas, pero que, que no se han acercado y ojalá esta sea la oportunidad de ver, de ver cosas de, de otras latitudes, este que yo creo que hay, hay mucho que decir y mucho que escuchar y, y mucho que ver, y, y que seguro nos van a otra vez a, a mover el panorama y a, y a nutrir bastante, entonces pues... Pues seguramente va a estar bien chido como cada año y otra vez pues un gusto y un placer compartir con, con todas y todos ustedes. Y pues ahí nos vamos a estar escuchando y viendo seguro muy seguido. Gracias. Pues sí, sí, eh, como... como Ahora hace que este es nuestro deseo de, que, de poder eh, eh, acercarnos a estos materiales porque la gente está haciendo cosas, o sea... Desafortunadamente no nos llegan Eso me queda clarísimo De que se están haciendo cosas súper interesantes En la, en la, la diáspora a, africana En todo el mundo se están haciendo cosas Y, y, y por demás increíbles, ¿no? Eh, les contaba eh, antes de entrar que al, al, al podcast Que estuve en una, una conversación Entre tres cineastas africanos que, que hacen películas con material de archivo Digo, viven en Londres y en Europa y demás Pero pero finalmente tienen raíces o nacieron en, en África y trabajan con materiales africanos y hablaban no solo del proceso creativo, sino del de de trabajo que es para los propios archivos eh, eh, nacionales de, de esos lugares, pues mantener un trabajo, o sea, gente que cuenta que, pues sí, como yo, como yo lo vi en Senegal con su archivo nacional, un, una, un, un estado lamentable ¿no? de, de, de, de los materiales y, y hablaban de, la, de cómo de repente los... Lo, las televisoras sobre todo le tiraron mucho a la BBC que llegaba y se agandallaba todo y vámonos venganos venga tu, tu reino, incluso decían ¿cómo podemos hacer para conectar con esas instituciones y que nos regresen las imágenes que nos pertenecen ¿no? Que no, no, no, encima de que vinieron, se las llevaron y las, se las reapropiaron en mal plan, tenemos que pagar por utilizarlas, ¿no? o sea, un montón de dilemas que están ahí eh, esta cuestión de, insisto de, de, de, de la creación que hay hay un festival que lo acabo de, de, de conocer esta semana, que este, es una curaduría de trabajos africanos que se mueve por todo África, andan en Sudáfrica, en, en Senegal. Lo conocí porque justo la, la, el lugar donde me quedé en Dakar fue sede, y ya les escribí, ¿no? Este, eh, ¿Qué onda? Porque, o sea, se están haciendo un montón de cosas que nos estamos perdiendo, pues, porque desafortunadamente está el Atlántico de, de, de por medio. Y, y el filtro europeo, ¿no? entonces pues establecer esos puentes entre nosotros y ya tenemos la línea directa con el, el Addis Video Art Festival de Addis Abeba que ya tuvimos en algún momento intercambio de programación con ellos, que es como algo que me encanta presumir, que gracias a esa conexión se, se presentó cine experimental mexicano en Etiopía y nosotros pudimos ver cine, el eh, arte eh, eh, eh, africano acá, etíope entonces eh, ya están ahí, se están, estamos cocinando estas, estas conexiones que nos van a nutrir un montón, no, no solo internamente o ultracinema y espero que, digo, o sea, principalmente a nosotros, porque vamos a ser los primeros, pero también hacia, hacia afuera esperemos que esto se, se, sea el primer paso de, de podernos acercar. Si la pangea nos separó, ¿por qué no a través del cine experimental establecer un puente? este Y pues bueno, podernos conectar con esos universos que también son, son, son increíbles. Y, y bueno, Yadira, cierra con broche de oro. No, pues súper contenta de volver a, al podcast más piratón de las redes. No, piratón no, pirata. Piratón suena como, <risa> como chafón. <risa> El más pirata de las redes, pues, y, este, y nada, muy emocionada esta parte de esta nueva edición del festival, este, ya también quiero ver las películas, me emociona un poco más ver la curaduría de las películas que, que vamos a recibir, y pues nada, muy emocionada por todos los planes que tenemos, que ya sabemos que nos den dinero o no, los vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, creo que definitivamente eso me entusiasma mucho, el, el hecho de que podamos crear estos, estos nuevos vínculos ¿no? que están pues totalmente pues, basados en el amor por el cine, en el amor por el cine experimental, en, en la compartencia y pues bueno, y en esta onda de seguir tejiendo nuevas nuevas redes ¿no? más hacia, hacia los profundos adentros del mundo no globalizado y que pues lamentablemente gracias al capitalismo a veces quedan borrados, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un gran ejercicio, es una buena oportunidad para hacer, para aprender, y pues nada, aquí vamos a andarle Dandy. Gracias, gracias, Yadira. Y eso me, me hace acordarme, ahorita me acordé que eh, habíamos invitado a Lia Dansker, nuestra embajadora eh, en, en Sudamérica, también, otra, otra, otra puente que hemos te, tejido por allá. Para que nos hablara pues de los planes, eh, gracias a ella se gestó la, la primera edición de Ultracinema en Asunción, Paraguay. Eh, y, pero bueno, pues, no sé, no tuvo ahí un contratiempo. Pero bueno, ya platicaremos más a fondo, le mandamos igual saludos. Porque esa es otra, otra cuestión, ¿no? O sea, sin querer llegar a ser invasivos estamos estableciendo un, un nexo y tratar de, de, de, de sembrar una semilla en un lugar en donde no había un festival de cine experimental. O sea, estamos conectándonos con, con espacios como el, cine, el Festival de Cine Radical, como el, el, el Festival eh, eh, Muta en Perú, con los colegas de Cuenca, eh, etcétera, etcétera. Estos pues amigos, que ya, ya los perdoné a mis amigos del dúo Stan Gloskow, también eh, con, <risa> <risa> con ellos, este... Pero pues en Paraguay en Asunción no, no, no había un festival y la verdad es que nosotros encantados de poder eh, contribuir a sembrar esa semillita ojalá que, que podamos hacer una segunda edición y si no pues igual de que si ellos se, se, se proclaman como como para hacer el suyo pues también contribuir de la manera que se pueda pero bueno ya Alia nos nos está nos está nos estará contando que, cómo va ese asunto. Y pues bueno, a mis queridos colegas que de verdad estamos casi casi rompiendo récord, llevamos como cinco programas de los cuales en cuatro hemos estado casi, hemos estado todos, ¿no? Nada más, este, ahora sí que vamos, vamos a, hasta en eso estoy optimista de que no, no fallemos. Al menos aún nos va a dejar porque como tiene 50 trabajos para mantener su, su lujosa vida ya en Montreal, sí nos va a dejar un par de capítulos, pero bueno, eh, Carlita, ¿quieres, ¿quieres platicarnos algo antes de despedirnos? No, pues nada, digo, creo que sí tenía algunos comentarios del afrofuturismo, pero ahorita ya se me olvidaron, <risa> ¿no? Este... Eh, sin embargo, creo que una cosa importante a tomar en cuenta es que esta raíz afro o negra en México, pues sí está muy presente y aunque obviamente distinguimos mucho más porque son muy claras las poblaciones en, en las costas, ¿no? no solo del Golfo, sino también del Pacífico, que hay este, este estos pueblos de afrodescendientes. Eh, sin embargo, pues, en, en, pues, yo creo que en el centro del país también hay muchísima gente afrodescendiente, pero la onda es que no se reconoce como tal, ¿me explicó? O sea, eh, hay también como una ignorancia en el sentido, o, o sea, no es despectivo esto, sino es una ignorancia, pues, de la raíz, ¿no? De... De que no se, no se sabe que ponte la persona, no sabe que pues, tiene afrodescendencia, pero hay claros rasgos a veces hasta físicos, ¿no? Que, que dices, pues sí, claro, pues, eres afrodescendiente, ¿no? O sea, y bueno, y de hecho, pues, se podría decir que en casi todos los pobladores mexicanos, pues, como bien decían, es la tercera raíz, no por nada, sino... O sea, no se puede negar así la raíz española y lo de siempre y todo el mundo quería ser español en su época, afortunadamente ya no. Este, pues la raíz indígena, que obviamente es súper fuerte, súper presente y la raíz afro, que también es muy fuerte, pero que en efecto socialmente no, no, no es tan reconocida, ¿no? Entonces creo que una forma de de hacer también como que la gente se acerca a reconocer esta raíz, pues es también platicando un poco, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso que en esta convocatoria, ¿no? Algo que decían hace, hace un momento, ¿no? Que decía esta Yadira, ¿no? De, ¿y qué onda y cómo se va? O sea... Y cómo, pues, cómo vas a llegar, ¿no? A la gente, por ejemplo, aquí en México, que es pues, descendiente, a que haga su película, ¿no? O sea. Y dices, pues sí, claro, ese es como tal vez lo primero a, a haber pensado. Y es curioso, pero creo que se tendría que hacer hasta una especie de trabajo, ¿cómo diríamos? Como de. Um, es que no, no, ¿cómo diríamos? Porque no es de formación, sino es un trabajo de informar <risa> o algo así como qué es la afrodescendencia, ¿no? Y además, este, ¿qué es el afrofuturismo? Y en pueblos como, pues sí, como en Veracruz, que hay muchísima gente afrodescendiente y obviamente hasta la música, pues, el, el son jarocho, bueno, sí, es una mezcla de... De la música española, pero obviamente no estamos hablando de música española así, o sea, ya por ser una música que está cargada de los sefardí, ¿no? Toda esta eh, carga mora, ¿no? Y demás, o sea, que en sí no es que es europea, tal cual, y además eh, tú escuchas y obviamente está cargadísima de los sonidos afro, ¿no? O sea, que de esta origen, pues, de los esclavos, ¿no? Entonces, Tal vez sí tendría que hacerse como una especie de trabajo, un poquito de campo para decir, mira, está esto, y no importa, que tú no, tal vez ni siquiera te habías preguntado o pensado, ah, podría ser yo una película, no sé, ¿no? Y como sin estas cadenas, ¿no? De, ah, porque yo ya he creado varias películas o varias piezas, ¿no? Pues, no, o sea, simplemente haz eh, tal vez llevando esta información a ciertos lugares. Digo, a mí hace un momento se me ocurrió alguien a quien conocí que tiene un espacio en, en Tlacotalpan, ¿no? Que dije, bueno, pues igual es una comunidad muy pequeña, pero es muy activa, ¿no? Y entonces, este, pues pensé, pues a este cuate que él sí no es de allá, pero pues, que puede conectar a toda esta gente, ¿no? Y pues, si les miren, está esta convocatoria, pueden entrarle, ¿no? Este... Pues así, ¿no? Esos esfuerzos eh, que si bien no son ruidosos, pero al mismo tiempo van haciendo van a, van siendo estas semillas bien plantadas para también en la propia conciencia colectiva <risa> recordar, ¿no? Que está esta raíz y que... Seguramente uno que dice, ay, no, pues es que yo no creo que tenga raíz abre, pues seguramente que la tienes, y cuenta te habías dado, ¿no? Qué sé yo, y qué, qué chido, ¿no? Porque pues, finalmente es la raza perfecta. ¡Ah, no es el... <risa> Y ya, pues nada más. Y pues este, muchas gracias por la presencia de cada uno, cada una, y pues gracias por dejarme hablar tranquilo <risa> Mira, ni, digas, ni digas Carla porque tú eres la titular de este programa pero pues bueno, ¿qué te digo? oye, justo ahorita que hablabas se me acaba de ocurrir una cosa maravillosa y te la vamos a encargar vamos a hablar de ella fuera del, del, del, del podcast para no para no quemar la idea porque eso que acabas de decir está, está increíble ¿y tú que tienes los conectes? ahorita te, ahorita terminando el podcast te cuento lo que se me acaba de ocurrir porque vamos a volver a aplicar la del que tuvo la idea, la lleva a cabo buenísimo Carla no, bueno, por eso está, lo más es que tenemos que seguir haciendo el podcast hasta que aún en el lecho de muerte, porque estas cosas son maravillosas, cómo platicar, dialogar con la gente, surgen de la nada pueden surgir ideas así bien bien chidas y bueno, pues platicar con estos personajazos está, está fantástico eh, ¡Camila! Eh, nada, que sí voy a hacer la lista, pero voy a necesitar su ayuda. Así que tampoco me... me, me no, me... bueno, no, no, no te vamos a dejar morir sola, ¿no? Suéltate todos los festivales y ya es tu lista. No, no, no, no, no. vamos a platicarlo con calma, pero está bueno, digo, y por supuesto, todos aquí presentes tendremos... este tenemos parte de, de esa colaboración pero la que la que va la vamos a publicar en el, durante el festival la lista de Camila Perales de los mejores la, este las mejores películas que eso de mejores digo está como ya decía Antonio no necesariamente este significa que las otras sean peores no O sea, ya, ya no, ya se... Me, cuando estaba hablando Antonio de, de esta cuestión de, de, de la selección, eh, me acordé que tenemos una anécdota que no sé si hemos contado de, de, de justo alguien que le que escribió y dijo, bueno, ¿por qué mi película no? Pero bueno, mejor lo invitamos a Antonio para que nos la cuente en, en otro momento. El caso es que, no, y, y por eso no damos premios, ¿no? O sea, no, no, no podemos entregar premios porque, pues, somos para decir que es una película mejor o peor? Pero sí puede ser como la... La lista de las películas a seguir, la lista de las películas que tienes que ver, porque tienes que ver la lista, no sé, ahí, ahí le buscamos, ahí lo, no te vamos a dejar morir sola. Eh, buenísimo, Camila. Pues ya, para cerrar, yo, yo, yo y si pongo al Maestro Boon, a que él sea el que abra y cierre y que demás y, y, y que, que más bien a que lidere el, el podcast y termino yo eh, hablando más que él. Pero bueno, maestro Bond, pues ya usted, de, háganos el honor de ser... Recuerden, recuerden, recuerden eh, suscribirse a nuestro podcast, estamos en... Eh, atrapen, pueden, pueden suscribirse a través de nuestras redes, en, en, en Instagram, en Facebook, estamos en YouTube. En YouTube eh, entonces, pues bueno, suscríbanse, compartanlo, pero sí es muy importante seguir, seguir justamente con la compartencia de todos estos eh, decires y saberes, que creo que es bien, bien interesante siempre charlar, como en esta ocasión, con nuestro equipo curatorial. Eh, ahora sí que esta sí es la, la crema innata de, de Ultracinema, entonces... Pues eh, muchas gracias, Voy a ir a, a, a Pablo, a, a mi tocayo, a Degra, y, y, y pues obviamente nuestras conductoras y a Micha, pues muchas gracias por esta emisión. Es el, el capítulo, este fue el capítulo 99, entonces pues muchísimas gracias y estén pendientes para, para lo que sigue. Anímense a. a a, a inscribir trabajos, está abierta la convocatoria eh, hasta el 31 de julio, entonces, pues hay todavía bastante tiempo para hacer algún proyecto locochón. Y pues estén pendientes, van a estar, va, va a haber cosas, creo yo, muy interesantes. Creo que el tema da para mucho y sí, creo que compartimos muchísimas, muchísimas cosas con, con el continente africano que y nos imaginamos ¿no? yo creo que, insisto son más similitudes que, que diferencias, como en todo lo que sucede en nuestra América Latina yo creo que también tenemos puntos de contacto bien bien interesantes con, con el continente africano y pues bueno, a ver qué sorpresas nos tendrá esta edición, muchas gracias y que estén muy bien nos veremos en la próxima emisión